¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Para empezar, eh, quiero comentarles que he estado subiendo un poco de nivel y que Fionitrix, que no me había dado cuenta, pero tiene eh, la habilidad recogida, lo cual me va a venir muy muy muy muy, muy bien para mi Nuzlocke, ya que me va a recoger objetos. En este caso me ha recogido... Una hiperpoción Que la voy a quitar Vale eh, Para poder Seguir con la Con esto Vale, eh, también he estado A Damikan no le he subido tantos niveles porque claro Como mm, en el, es un Nudlock y supuestamente Tengo que utilizar Pokémon que solamente He atrapado, no sé si me es Válido, pero también me han dicho que Me salté el ratata de El ratata de una... De, de una ruta entonces estoy ahí esperando a ver si lo puedo utilizar, si no lo utilizo, cómo, cómo hacer mientras tanto mmm, que vaya subiendo niveles por si acaso y vamos a poner activado el repartir experiencia Miau ya tiene Fionitris ya no tiene ningún objeto para que pueda ir recogiendo más objetos y vamos a luchar contra la, esta mujer Vamos a poner por detrás, vamos a pillar por detrás, uy, pilla por detrás. A ver qué nos dice. Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba, batir a tirar todo, toda una modelo como yo. Y lo dice de espaldas, ahí toda chula y toda chulesca. Pues nada, mija. La modelo Adriana te desafía. ¿Tienes solo un Pokémon? Saca Gastly. Mm. Y yo, Anto ¿Qué te parece? Pues mira, te voy a usar Impresionar Eso no te lo esperaba ¡Sasca! ¡Toma! Una chica menos 77 puntos Nada Muy guay Wow. ¡Wow! ¡Vista la vista! ¡Eres capaz de superar cualquier prueba! Una cara de mala leche que tiene la tía. Y nada, seguimos. Uy. Pues no. No me interesa. Si no me vas a dar nada. Pff, ni hables conmigo, ¿vale? No me interesas. Aquí está Mew. ¡Mira que Mew! ¡Mew! No, es una super poción. <risa> Esto es... Tiene pinta de ser como una especie de hotelito. Uy, qué poquita. Te odio, Manemite. <risa> uh, Dos Nidoballs. ¡Qué guay! Para capturar Pokémon que son con niveles muy pequeños. Muy bajos. ¡Está Para Minus unlock Ahora que he subido un poco más de niveles. Pues mira, me viene bien. ¿Tú qué me dices? ¿Y tú qué me dices? Nada, es una... Una mesón Muy bien, muy bien uh -huh. Vamos a entrar en esta casa Oye Chacho ¿Qué pasa? ¿Estás borracho? Ahí No me da nada Entra aquí ¡Una cama! ¡A dormir! Mm. Se percibe un cierto olor a humedad, como si la cama no se hubiese usado desde hace tiempo. Mira, cuántos trofeos. Eso. Pues nada. Dice que tengo que ir por aquí. <ríe> Vamos a luchar contra este. Venga. Venga. Avanta yo la máquina, motores preescolares. Le hago la voz de preescolar, que te cagas. Preescolar NAS te desafía. Spiro. Uy. Yo tengo tanto. Mm, ¿Qué puedo hacer? Pero si no, no le hace nada picotazo tampoco placaje tampoco vamos a cambiar vale vamos a meter aunque parezca mentira vamos a meter a a Eliwers, porque tiene pañuelo seda como pueden ver y va a atacar con ataques normales primero con sorpresa y luego un placaje malicioso que me baja la defensa <risa> Eliwars tiene muchísima defensa Venga Sorpresa Eso no te lo esperabas, Spearow Y, y, y placaje ¿Eh? Golpe crítico Y mira lo que me quitó Con la, con la defensa bajada Venga Anto subió el 17. Por fin. Uy, creo que he gripao. Uf, uh, primera evolución. Anto va a evolucionar. Pasa de Rowlet a... No me acuerdo cómo se llama. Uy, qué guay. Me gusta cómo evolucionan los Pokémon. Adartix. Mola. ¿Aprende algún ataque? Se registra en la Pokédex, vale. Pose con la X. <risas> Uy, como mola. Venga. Bueno. Vamos a poner a... El igual al primero. Y seguimos Dice que tengo que ir por aquí Un Deliver Te capturo Deli, Deli Deliver se ha enganchado a tu bolsa y no la suelta Parece que quiere que no que lo sigas hasta el cuarto de valles. Vamos a ver qué quiere Uh, nuevo sitio A lo mejor aquí puedo capturar algún Pokémon ¿Qué dice? Lo destino es cool estas vallas son un rollo, son de baja calidad, pero el tienes cool sabrá darles utilidad. Pero te voy a poner voz de más, más, más de bacarra. Somos malones, nos encantan las vallas y te perseguiremos allá donde vayas. Nos vamos a llevar todas tus vallas naranjas y no te no me rebotes o te tiro una zanja. A un Pokémon se la daría con mucho gusto. Pero no pienso compartirla con vosotros. Esto no me lo esperaba. ¿Tú crees que yo soy menos que un Pokémon? Yo valgo más que eso. Venga, macarrillas, macarrones. ¿Y tú qué miras, pringao? Vete a casita con la mantita. Que como me rayes, te parto la anda, si eres tú. Perdimos en el puerto por poquito, piltrafilla, pero los dos en un combate te, haré, te leemos la cartilla. Aprecio el gesto, jovencito, pero los del teen school no son más que unos gamberruchos de tres al cuarto. A los pobres se le va la fuerza por la boca con tanta rima tonta. Es mejor que no les hagas ni caso, y que prosigas con tu recorrido insular. Atención con el pureta, que no vacila cual majareta. Y se queda tan pancho el tío Ya es demasiado tarde Para salir huyendo Nos vamos a quedar con tus Pokémon Prepárate porque está se está rifando una paliza Y tú tienes todas las papelatas Venga Dos contra uno, venga Yo puedo con los dos, ahí, pam, pam, pam Tengo a Macuita, tengo a Eliwars Ah, no, uno solo Recluta, tienes culto y desafía Vienen de uno en uno, bueno, qué corteses Drowsy, mm. No mola. ¿Dejo a Eliwars o...? No. Venga, si vamos a usar sorpresa. ¡Toma! Yo creo que con un placaje también se... Se va a tomar por saco. que sorpresa nada más que tiene 40. Y placaje... También 40 No, no, no Me equivoqué En vez de pulsar A Pulsa encima con el ratón Bueno, tampoco me quito mucho Y si fuera Chaito Vaya cuadro Mis Pokémon y me orgullo por los suelos La cara de asustado <ríe> Tiene una cara asustado Uff Aquí hay mucho nivel. ¿Tú que desayunas? Yo desayuno muy bien, una tostadita con jamón y queso. Y con chorizo tero. <ríe> Mira, yo paso de esta movida, vamos a comerle la oreja al día o algo así. Debuten. Total, la cueva de Sotobosque está a tiro de piedra. ¿Eh? Él lo acaba de decir y te lo voy a, a repetir. Métete en la chola que nadie nos controla. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Pff, yo que pensaba que iba a luchar con los dos, mira. <risas> Tú y tu macuita les habéis dado una buena somanta a... Os doy las gracias por liberarnos de estos impresentables del Team School. Uy, toma, una valla naranja! Las vallas naranjas pueden resultar en restaurar algunos de los PS de los Pokémon que se las coman. Úsalas directamente o dárselas para que se las lleve y se las comerán cuando las necesiten. En Alora las vallas crecen con facilidad. Así que recoge las que veas por ahí. Vale. Deliver, ¿tú me vas a dar algo? No. Mira, creo que estas son las vallas, sí. Una baya naranja. Dos vallas naranja Y una valla quick una casita, vamos a entrar Deliver Deli Tú me vas a dar algo Los Deliver tienen saco así que algo me tendrán que dar, ¿no? Deliver Mira, oh, pues, pues, pues mira Tiene algo para ti Super útil, gracias Deliver Me encanta Lo voy a marcar Por dios Mira la cunita Como la de mi perro Pues nada mm. Toma objeto Ya que me dio por venir por aquí Polvo plata Pero no tengo ningún tipo de Pokémon Tipo de picho No pasa nada A ver Y aquí no puedo plantar yo nada Y quiero plantar algo ¿Y cómo planto? Pues nada Bueno, vamos. Por cierto, por aquí había un objeto, creo y yo. Señora. Ah, ahí, bueno, ya después lo cojo. Cementerio. Bueno, entonces... ¡Uh, qué guay! Un cementerio. ¡Y es zona nueva! ¡Qué guay! Entonces voy a poder capturar un Pokémon. Venga, vamos a guardar. Ahora. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esto. Quiero one Pokémon. Espérate, ¿qué Pokémon tengo el primero? Quita. ¿Qué Pokémon tengo el primero? aliwes con sorpresa, me lo voy a sorpresa. Un tipo fantasma no le va a hacer nada. Arañazo tampoco. Pues creo que va a tener que ir Anto, ¿no? Para que debilite un poco al Pokémon. Pero estando al nivel 17. Uf. Bueno, tengo Nido Balls. Venga. Vamos a probar a capturar un Pokémon. ¿Qué Pokémon me saldrá? Mimikyu Mimikyu Por favor, Mimikyu y Me sale un... Castly. Y es hembra <risas> Qué problema Es que me lo voy a cargar Con el nivel 7 Eso no da para nada Uso un Impresionar y me lo cargo seguro Y eso que el Impresionar tiene... 30 potencia Que va, que va Venga Las Nido Ball me van a venir de perla Nido Ball. Le sacó 10 niveles Uno Dos Tres Bien Bien atrapado el problema es que el nombre le doy <ríe> venga ya puse a Tennessee así que voy a seguir con la familia lo siento pero sé que a ella le va a gustar mucho <ríe> quieres ponernos mota Gasly sí esta va a ser. Eh, Tenecino. ya fue. Pues esta es. Dakota. Dakorita. Dakorita. Que va a ser una. Gengar. Muy monona. Bueno. Tengo el. El repartir de experiencia encendido es que siempre me quedo igual. Sí, venga. Vamos a poner a, a Gastly al primero. A Dakota. Venga, así. Para que vaya cogiendo experiencia. Aquí tenemos un entrenador aquí. Aunque está dando la vuelta. Je. Aquí ya sé mi Pokémon, que era como mi familia, pero no dejo, no dejo que me embargue la tristeza. Prefiero recordar los buenos momentos que vivimos juntos. Aquí tenéis un Pokémon fantasma y lo sabes Aristócrata Domingo me desafía con qué Pokémon. Macuita. <risas> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hombre, tampoco que pueda hacer mucho, ¿no? <risas> ¿Eh? ¿Eficaz? Vamos a dormirlo. Vale, y ahora vamos a ver por qué dice que un ataque fantasma es eficaz contra uno de... Ah, que es, de... es lucha. Bueno. Y ahora... Meto a Anto. Aprovechando que Makuita está dormido. Y es un picotazo. Chao, Macuita. La gorita subió al 8. Aprende mal de ojo. No te preocupes, Macuita. Has hecho lo que has podido. Bueno, yo voy a poner pausa que voy a limpiar un poquito a Daku. Y proseguimos. Yo creo que una batalla más. Bueno, primero voy a... ¡Voy a pelear contra otro Pokémon! <risas> ¿Otro Gastly, no? Sí, aquí no hay sino Gastly. Pero bueno, ya la Corita es un poquito más fuerte. Están las dos a nivel 8. O sea, ambas pueden utilizar... Rencor, mal de ojo, lengüetazo, hipnosis. Así que yo lo voy a usar hipnosis. ¡Venga, no! <ríe> no soy el primero. ¡Mierda! Venga, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Metemos a Fionitris y aquí se acabó la cosa. Ya está. Se le acabó el duro al, al Gastly ese por, por atreverse a pelear contra mi, mi Dacorita Mordisco Y Chavastly Nos vimos Vamos a, a, a socorrer un poquito más a Dacorita Que subió a nivel 9 Oye, está subiendo ahí como la espuma Bueno, ya volvemos Vamos aquí. Confidencia. Un MT. Uy, a todo esto. Venga, vamos a ver qué, qué MTs pueden aprender quién. Avivar. Confidencia. Dice, hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el ataque especial del oponente. <risas> <risas> um... Vale, en el núcleo no me va a servir mucho, ¿vale? ¿Y Dacorita no puede aprender a vivar Pues nada Bueno Segunda MT del juego Vamos a luchar Dacorita contra Gastly Ahora sale mi Mikyu subat subat para arriba la azotea? veneno volador Gastly Usemnosi. Uy, lo esquivó ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Hijo de Putin! Su suelta Rancor reduciendo 4 PP Pues no No me mola a Fionitrix ¡Attacker! <risa> Hombre, mirándolo por el lado bueno me alegro que me haya salido el Ghastly de subar Porque lo quieras, ¿no? ¡Mira, Twitter! ¡Twitter! <risa> ¡Yellow Twitter! Vamos a usar sorpresa En caso de que esté confuso, pues nada Bien Ah, ya no estoy confuso. <risa> mordisco. Chao, Subat. Y nada. No me acuerdo qué estaba diciendo. Eh, sí, vamos a seguir utilizando. Ah, eh, los capítulos van a durar un poquito más. Vale, porque me he dado cuenta que no, que no da para nada. Entonces, venga, vamos a usar ¿Quieres que te enseñe el movimiento? Que mejor se, me, se le daba a mi Pokémon Sí, por favor Instruyeme Niña con coletas Cría Pokémon, Lidia te desafía Aquí tiene un Gastly Me lo vuelo me lo vuelo ¡Pikachu! Un Pikachu hembra A ver, Dako. 25 entre 2, son 2, 2 y medio, estás a la mitad de vida y tienen la misma tal, pero me da que Pikachu es más rápido, es que me estoy viendo un impact trueno y no, <ríe> eh, no sí páralo, páralo, en serio, Dagorita no estás ayudando mucho. Eh, metemos a Eliwars A ver qué tal su defensa Especial Tiene muchísimo PS Sorpresa Sorpresa Retrodeció Y eh, Empujón Palmeo ¿Eh? Me cago en la madre que te trajo, ¿sabes? Toma ¡Ah! Pues nada, no pasa nada ¡Pica! Pues nada, vamos a ir dejando el capítulo por aquí Mientras yo cuido ahora de Dakorita y de Damikan No, de Damikan no, de Eliwars Uy, mira, quiere aprender un.. Bueno, vamos, a olvidar. Quiere aprender lenguetazo Y tiene metrónomo, paga extra, clemencia y placaje. Clemencia deja a 1 DPS. A ver. Y tiene 40. Placaje también. Entonces... Yo creo que voy a quitar placaje, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Paga extra me sirve para tener más dinero cuando tal. Y metrónomo... Metrónomo, metrónomo me puede hacer estallar, entonces me... Me está jodiendo muchísimo, ¿no? Pero no lo voy a utilizar nunca. Voy a utilizar... Voy a quitar placaje. Y así que aprenda a lengüetazo. Y... Perdió. ¿Cómo diría mi Pokémon? Pica-pica. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y nos vemos en el siguiente. ¡Al hola a todos! ¡Adiós!